Oh ¡Ella es mía! ella será Su modelo vino con su plástica. Me canta la casa de mamá. Ok, have ¿Eh? no las boobies, las chichis. ¿Que no ves que ella está plana? Las tetonas mandan al diablo con las planas. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Vamos a enseñárselas. ¡Toma! Vi la oportunidad de hablar y solo nos ofenden. Les vamos a enseñar que el tamaño no determina el poder. El arrestado es un juez. Tal vez creas que nos tomaste por sorpresa. Pero no pudieron elegir mejor lugar para mí. Nice. ¿Qué? Esto es real. Hizo la la pose de escala Johansson, eh, bueno, pero ¿es de la serie? No me acuerdo. Yo nunca me dije de buena hasta ahora. Bien. <risa> Podemos tener sexo para <Okay>. ¿Eh? <risa> reanimarte, <risa> ¿quieres? Sexo. Lo siento, estoy muy cansada. Prefiero dormir. Podemos tener sexo para reanimarte.